¿Qué tal amigo craneano amiga craneana? Pues aquí estamos visitándolos otra vez Nosotros, los cráneos Bueno, 33.33% 33 De cráneo Y la parte femenina y bonita Aquí la Carlita Nos estamos haciendo una pregunta bastante Profunda, la verdad Y trascendente, ¿no? Y hoy me tocó a mí Preguntarle a la buena Carlangas si chance de preguntar, hacer una sola pregunta ¿A alguien vivo o muerto o o en otro planeta quizás, ¿no? ¿Qué le preguntaría? Me gustaría saber, me da curiosidad ¿Qué género le gusta más o qué banda? No o sé, sea, adiós Mi gusto es este o esta es mi, mi banda la que más me raya, ¿no? Algo así, o sea, es como su predilección Bueno, seguro el reggaetón no sí, No, no creo que anden ahí los, todos los ángeles, serafines y querubines perreando, va. Pero bueno, pues quién sabe pero sería en cuanto a la música o a la banda, la banda completa con todo y su contenido lírico, porque eso también, ¿no? El género y la banda, o sea, en general te digas esta banda es así, no sé, la que ha tenido todo, la que me gusta más. Es interesante, No sé. ¿Qué más antes de Valencia? Es bastante profunda tu pregunta, ¿no? Y bastante que pensar, ¿no? No sé qué imaginarme. Cámara. Pues muy bien amigos, ya saben Suscríbanse, búsquenos en www.cranion.com.mx De ahí se pueden ir a todas las redes sociales Y nos vemos en la que sigue Nosotros somos el 3.333% De cráneo Y nos vemos en la que sigue Pórtense mal, cuídense bien yeah.